De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales. Un grupo de amigos preocupados por el desorden administrativo que tiene nuestra ciudad, hemos ya de meses atrás eh, empezado a construir visitando nuestras comunidades una propuesta que se identifica en necesidades sentidas de seguridad, de educación, de salud, de emprendimiento, de malla vial, nuestra ciudad viene colapsando desde todos los órdenes y estamos buscando crear una propuesta que identifique desde nuestras comunidades ese, ese buen orden y ese buen manejo en lo pulcro del recurso público. De gira por las regiones, el progreso de las regiones y sus gentes en nuestros contenidos especiales.